Esta es mi reseña de la cuarta temporada de Ozark Tengan en cuenta que hay leves spoilers de la serie Mi historia con Ozark ha sido una de amor y odio La verdad me vi cuatro temporadas de una serie que no disfruté del todo Pero creo acabó viento Siento que Ozark siempre ha sido una serie que se repite mucho Marty intenta salvar a su familia Y Wendy encuentra la manera de meterlos en más problemas Hay drama amenazas, charlas sobre el lavado de dinero y mucha muerte Pero detrás de esos temas repetitivos y a veces aburridos Se esconde una representación bastante oscura sobre una idea de familia Lo ocurrido con Ben es solo un ejemplo de hasta dónde están dispuestos a llegar los birds para preservar esa idea de familia y en los episodios finales ese punto es repetido varias veces para que nos quede claro ellos no son buenas personas y son capaces de hacer lo necesario para vender la idea de ser una familia perfecta sin importar las vidas que destruyan en el camino creo que gracias a esa decisión de insistir en que los birds no son los buenos puedo decir que me pareció un buen cierre a pesar de ser repetitivo y alargarse durante 14 episodios esta temporada final muestra una versión pesimista de la vida y lo hace con éxito lastimosamente los poderosos como los birds casi siempre ganan a la cuarta temporada le doy tres estrellas y media de 5